Poderoso, caballero, es don dinero. Yo diría poderoso y miedoso, caballero, es don dinero. Eh, excelente día, ¿no? Yo creo que ha sido un día de momento, de momento, porque esto no ha terminado. Como siempre digo, hasta que las velas no se cierran, no hay que... Vale, estaría apretado, pero es que ha sido, ha sido brutal. Yo me imagino que el que más el que menos habéis hecho ahí vuestro futurito, ahí venga, pim, pam, pum. Los que os ha pillado contrapié, porque yo sé que ha habido bastante gente también que la pilla un poquito a, a contrapié todo esto. Eh, bueno, pues eh, al final de todo sale uno, ¿no? de todo se, todo se recupera, porque cualquier subida tan vertical como la mola que hemos tenido hoy tiene su retroceso, eso no lo olvidéis. También recordar por qué está, que ha impulsado esa subida. No debemos olvidar que hoy, aunque nos han dado el dato de IPC de Estados Unidos y era el esperado, Ciertamente, el intermensual no ha sido tan bueno y el, la, la, la inflación subyacente es la que no están controlando. Y esa es más peligrosa. ¿vale? ¿Por qué? Porque quitando la energía que la están controlando, vale está siendo muy manipulada y muy manipulable. Imaginaros cómo sería si, si ahora se parase la guerra, porque claro, tened en cuenta que se habla siempre de, de una crisis energética. Pero lo que no se está hablando tampoco tanto es de, de la crisis de, del trigo, la crisis del grano. ¿vale? Trigo, cebada, etcétera, todos estos eh, cereales que, que, se, que se cultivan tanto en Ucrania como en Rusia. Eh, cuidado, eh, cuidado porque eso está generando, por ejemplo, hoy hemos salido también, curiosamente, el IPC de España, eh, 6% también. Eh, está la economía española tan bien como la estadounidense eso ya le gustaría a más de uno pero bueno, a mí también, ¿eh? cuidado no digo que no, pero dicen que es así pero no, son unos putos mentirosos en fin no es ese, ese no es el tema de hoy eh, el tema de hoy es ojo con dónde estamos y a dónde podemos ir vale. en fin, decía Patrick Rothfuss, el poder está bien y la estupidez es por lo general inofensiva, además normalmente el que es estúpido no lo sabe, con lo cual, bueno pero el poder y la estupidez juntos son muy, muy peligrosos. Y de eso, que esto ya son cosas mías, hoy en día abunda a patadas. En fin, vamos a ver cómo están los mercados, qué podemos esperar de ellos. Comenzamos. Pues eso, suscríbete a la, y dale a la campanita. Bueno, aquí nos dicen en, en investing.com, urgente, justicia de Estados Unidos y la SEC también investigarán el colapso de SVB. A ver, como es normal, si es que los enlaces que hay, ya lo he dicho en varios vídeos anteriores, uh, y es que hay demasiados enlaces entre Janet Yellen, ese antiguo... Eh, el CEO, CFO, C, Pollas Leches de. de. de cuando se fue la, la otra vez al carajo toda la economía. A ver, que es que me están saliendo aquí muchas cosas. Entonces, claro, bueno, van a ver realmente qué relaciones hay. Eh, si de, realmente, um, es que aquí lo que hay son eh, muchas mierdas, ¿no? Entonces, cuando, cuando este señor de Lehman Brothers. Eh, resulta que ahora eh, está también aquí yo personalmente eh, vale a mí llamarme loco pero creo que que algo algo hay, hay. algo algo que no es normal y algo que era sabido eh, la, y tenéis en el otro canal un vídeo que acabo de publicar hace un rato vale mm, con el tema del hall no es que vaya pero este, creo que estaría bien que lo que lo vierais en el cual Explico un poquito el equilibrio de carteras y cómo una entidad como eh, Silicon Valley Bank tenía tal desequilibrio de cartera. No era normal, no es normal que tengas un desequilibrio de cartera tan rápido, tan tan, tan fuerte. Puedes tener un poco de desequilibrio de cartera que en un momento dado te pille y, bueno, pues como explico, eh, tiene, tiene sus, su razonamiento lógico. no, Un poquito, pero tanto... No sé, yo tengo yo tengo mis dudas al, al respecto y bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. Y sobre todo a ver qué pasa con la con la FED, eh, qué pasa con la reunión del Fondo de la semana que viene. A ver qué tal los tipos de interés Bueno, el SP500 está rebotando hacia abajo. <risa> ya tenemos la, la, la mecha superior más larga que lo que es el cuerpo. Eso no es bueno. ¿Y qué está pasando? Pues eso, que las noticias eh, como esta son las que están haciendo decir... Eh, a lo mejor eh, aquí hay mucho más detrás de lo que parece y bueno, eh, vamos a ponerlo en 4 horas para que veáis la vela actual de 4 horas, que es la que está, bueno, pues tirando un poquito esta, como si fuera un máximo, pero acaba, acaba de empezar, lleva 25 minutos, con lo cual tampoco la podemos valorar como tal. Eh, si nos vamos al, al horario, al rango horario, bueno, pues vemos que ya llevamos dos horas seguidas de caída, esta vela abrazaba la anterior, esta abraza toda esta zona, vamos a ver cómo termina de momento, de momento, vamos a volver a cuatro horas, estamos soportándonos en esta línea de tendencia antigua. ¿vale? Bueno, la antigua no, es la principal. ¿vale? Entonces, eso nos está de momento soportando. Hemos testeado la zona y esta, este soporte horizontal en el que estamos, que de momento... Vamos a ir ahora a diario para que se vea mejor. Uy, para que se vea, para que se vea, perdón. <risa> eh, bueno, pues es una zona súper importante de soporte, de resistencia, de soporte, de resistencia de resistencia, o oh, se soporta, y ahora pues nos estamos soportando unos a otros, bueno, estamos dentro de ese soporte, eh, lo ideal sería a lo largo del día, eh, mantenerlo y que esto no se incline a un martillo un poquito chungo, si se va un martillo chungo ya sabemos lo que viene después, o creemos que sabemos lo que viene después, porque luego caben sorpresas como las que nos han regalado hoy, y dices, madre mía, y eso que yo estoy de vacaciones, ya lo dije, vale, yo... Eh, esa liquidez, sí que, sí, sí que reconozco que he hecho una pequeña operación ahí de futuritos y tal pero estoy de unos días que dije voy a ver los toros desde la barrera quiero ver cómo reacciona el mercado a estas cosas porque ya tengo la experiencia del de, eh, año 2007 la explico en el vídeo del otro canal que os lo dejaré por aquí arriba para que mm, podáis tener un link directo, que hay gente me <risas> es que no me sale el link, pues lo dejaré por arriba y por abajo para que lo tengáis eh, y os explico qué es lo que pasó es algo es que tiene connotaciones. Vale, tiene connotaciones. En fin, eh, en cuanto a Bitcoin, vale, aquí lo importante es: eh, hemos ido a por los muy rápido, yo creo, a por la intentar la zona de los eh, 3940. De momento estamos aguantando los 3900. Si no perdemos 3875, más o menos, esta línea que tenemos aquí abajo, pues estaría bien. Pero lo ideal es que cuanto más cuerpo tengamos en la vela, mejor. Y además, encima estamos abrazando la vela anterior, pues ya ni os cuento. Además, le hace sobra completa, sombra completa por arriba. Vale. Eh, bueno, Bitcoin. Bitcoin ha metido un pepinazo importantísimo. Llevamos tres días eh, que ni en, ni en el mejor de mis sueños húmedos en una época de este tipo eh, podía esperarme. Así que muy, muy bien. Muy contento. ¿Por qué? Porque la parte de hold eh, está muy revalorizada. La parte de, de trading, ya dije que en esta zona, en esta confluencia de aquí, eh, lo vendí. Y bueno, pues podía haber hecho más. Sí, por supuesto. Pero dije, voy a tomarme unos días de vacaciones. Hoy reconozco que he hecho un futuro en largos, ya está, y que ahora empiezo a comprar cortos, pues, pues, pues sí, ¿vale? Muy poquito, muy poquito, porque quiero tener la caza completamente despejada. Por lo que os digo, eh, la experiencia me está dictando otras cosas, y son las que quiero, quiero mantener, y quiero mantener ante todo mi estrategia, mi estrategia y mi forma de trabajar. No quiero dejarme llevar por impulsos, porque ya sabemos lo que pasa. Sí que es cierto que en Bitcoin hemos roto la zona de 25.000, cosa que no habíamos conseguido anteriormente, pero vuelvo a repetir. ¿Por qué la hemos roto? ¿Por qué? Es una ruptura de mercado sana, es una ruptura de mercado limpia, es una ruptura provocada por terceros, ¿vale? Igual que también tuvimos una caída provocada por terceros, luego hemos tenido un impulso muy alto provocado por terceros. ¿Es la oportunidad de Bitcoin en la cual está demostrando que puede ser un activo en el cual me puedo refugiar? ¡Ostras! Pues lo mismo. Ahora, cuidado en los plazos en los que nos refugiamos a Bitcoin, y los, los plazos, los precios y los momentos ¿vale? hay que tener en cuenta muchísimas cosas eh, bueno, muchísimas cosas no, básicamente tres pero sobre todo la de, primero vale la pena el riesgo, segundo voy a necesitar esto de verdad no a, a mí me van bien las cosas vale si yo tengo un problema tengo un colchón suficiente para responder ante un problema sin necesidad de tocar mis, mis eh, inversiones esa es la pregunta. La pregunta no es, ¿esto que meto en inversión eh, me hace falta, me hace falta, me lo puedo permitir perder? Sobre todo, ¿me lo puedo permitir perder? Tenerlo claro. No. La pregunta es ese colchón intermedio. ¿Lo tengo? ¿Vale? Esa es, es que es, es, que es muy importante. Bien, hay que sentirse seguro. Uh, entonces, de momento, la ruptura fantástica. Vamos a ver cómo cierra el día. Y, sobre todo, cómo cierra la semana. Para mí, la aventura de todo esto está... Bueno, esto es, es, es, es, es increíble, ¿vale? Eh, porque, claro, a mí lo que me interesa es el cierre semanal, ya no solamente por habernos apoyado en la M 20 y haber ido para arriba, sino también por haber roto la 50 como la hemos roto, haber hecho los tres soldaditos irnos para arriba todavía cuidado que es martes que todavía podemos tener, terminar con una vela martillo invertida y podemos terminar de cualquier manera porque ya sabemos que eso se hace en 10 minutos pero es un 17% en esta semana y recordemos que desde la parte inferior, ¿vale? llevamos, eh, hemos hecho un máximo de un 70% ahora, sería un poco ilusorio pensar que hemos hecho este 70% y que no vamos a hacer un, un retroceso o que hemos hecho esta vela tan gordota y no vamos a hacer un retroceso ¿vale? ...cosas importantes... ...el RSI, ya lo dije ayer... ...el RSI semanal... ...lo estamos reventando la de 50... ...y estamos aquí. ...fijaros que... Vamos, espera, ...vamos a ampliarlo aquí... ...tenemos... ...mínimo, un alto... ...un mínimo más alto... ...un máximo más alto... ...un mínimo más alto... ...ahora, de momento, tenemos otro máximo más alto... ...esto, que parece una tontería... ...que es tan chiquitito... ...esto es la pera limonera... ...¿por qué? porque semanalmente todo lo que sea por estar por encima de 50 y hacer dientes de sierra, lo que nos hace es subir, sea más despacio o más rápido. Pero nos hace subir, semanalmente. Entonces, esto es muy, muy, muy bueno. Y confirmaría, bueno, pues hablamos, recordar que en estas subidas hablamos del, de un inicio de una posible primavera. Eh, bueno, pues primer arranque, una zona horizontal, segundo arranque, rompemos, aunque, aunque la confianza yo en esta vela y lo tengo que decir, no es tan alta como era en esta, porque está provocada por, eh, por terceras noticias, ¿vale? Noticias de terceros. Pero eso no quiere decir que no pueda ser buena, porque, vuelvo a repetir, puede ser que esta sea la oportunidad en la que Bitcoin demuestre, que, o empiece a demostrar, o que el mercado empiece a valorar a Bitcoin como un activo de refugio revalorizable. Cuidado, fijaros lo que os acabo de decir, el concepto, ¿no? que mañana quiero desarrollar en otro vídeo, en otro canal. Activo revalorizable. ¡Hostias! Esto es mucha tela. Pero bueno, mañana lo veremos. Bien. Activo refugio revalorizable. No activo revalorizable por sí solo, sino activo refugio revalorizable. Para mí es un concepto eh, tremendo, que bueno, ya lo digo, mañana en otro vídeo... Eh, no sé si en este canal o en otro canal, tengo que verlo. Eh, lo, voy a, lo voy a publicar porque creo que... Hay que tener ese concepto claro. Bueno, eh, lo digo, he lo dicho, ¿no? La, la, la, la lucha, esta lucha semanal, me interesa mucho, si es posible, a ver si me escucha el señor Bitcoin, y el señor Nakamoto quiere cerrar por encima de nuestra línea de medias. ¿Veis nuestra línea de medias cómo se puso verde? Aquí, bueno, un puntito rojo, y esta semana, pop, pega! Ya está verde. Si cerramos por encima de esa línea de medias que está en 24.896, es decir... Una, un cierre por encima de los que teníamos antes, 24.400 aproximadamente, que eran los cierres semanales, aquí y aquí. ¿vale? Si rompemos eso, wow Muy, muy muy bien, muy bien. Eh, volvamos a el BLX. Fijaros el BLX, que esta vela no era tan buena. ¿Por qué? Porque decíamos que tenía menos concentración de volumen que la anterior y tenía un poquito menos volumen. Sin embargo, hoy la vela de ayer nos cerró la boca. Y, bueno, pues con una subida de un 9%, mucho más volumen. El día anterior fue una subida de un 7,5%, pero, bueno, bastante más volumen. Vamos a ver qué tal es la vela de hoy, pero parece que va a ser que va a tener bastante más volumen. En cuanto a Ethereum, muy bien. La zona de resistencia se la está comiendo, ¿vale? La está echando como un cuchillo. Recordad, bueno, que la parte superior está aquí. Veis, aquí hubo un máximo, aquí hubo un máximo. Vamos a ver si lo rompe o no lo rompe y es capaz. Lo ideal y lo sano, ¿vale? Sería que ahora... Pues hicieron una tontería, inclusive un pullback a la línea de tendencia para intentar atacar a vez ¿vale? Eso sería lo ideal. Eh, ¿Qué lo va a hacer? ya no, Eso evidentemente no lo sé el total market, evidentemente reventando la línea de tendencia. Ayer cerramos muy pegados, y hoy la estamos rompiendo, volviendo a pasar. Eh, ya ayer cerramos por encima de ese trillón o billón eh, nuestro, trillón americano son muy chiquititos y la dominancia de Bitcoin reventando igual todas las expectativas 45,5% esto quiere decir que la mayoría del dinero se ha ido a eh, Bitcoin ha habido evidentemente otras monedas pero fijaros por ejemplo como la dominancia del BNB está bajando un 2,61% esto es súper importante la dominancia de Ethereum que la tengo por aquí eh, está bajando un 0,37% es decir que bueno Ethereum más o menos se mantiene plano eh, eso es bueno para Ethereum eh, es decir, que hay dinerito que se está manteniendo y, se está, y, y está entrando ahí, pero se está yendo más a Bitcoin. Evidentemente, el dólar index hoy eh, no ha sufrido tanto como ayer, pero se ha apoyado ya otra vez en la media de 50. Tenemos una vela doji. Eh, vamos a ver si esto hace que esto sea un cambio de, de tendencia. Fijaros que justo está por encima de la línea roja que tengo aquí marcada. Vamos a ver si la sigue respetando y se da la vuelta, o qué pasa en las próximas horas. Muy importante lo que pase, a, sobre todo al cierre semanal también, de, de este, val, este contravalor del índice <coughs> del, del dólar, súper importante. En cuanto a las altcoins, evidentemente volando muchas contra el dólar. Vamos a ver eh, que tenemos los cortos de Bitcoin. Otra vez, bajando, al final ha perdido, <ríe> no me valió lo que yo apunté, veis. La vuelta que ha hecho se ha ido de madre, porque ya se ha reventado al alza, así que esto ya no vale. Ese dibujo ya no vale. Ahora sí, sí que volverá a testear esta zona, con lo cual la línea verde sí que la volverá a testear, eso seguro. llega hasta abajo o no, la volverá a testear en breve. Hay que estar muy atentos a esas pequeñas cositas. Eh, pero bueno, que tampoco ahora mismo es muy importante. Tenemos algunas pérdidas, muy poquitas. Eh, valores que tampoco son nada del otro mundo. Vemos que ya el USDC... ¿Dónde estamos, señores? ¿Está la dominancia. Market cap del USDC. No, este hace no me vale. Mierda. Me he equivocado. Eh, Shiva. Plano. Bajista. Mal. Caca. Bueno, caca no, a ver, si ensuciara algo, ¿vale? Pero es que ahora mismo no es el momento. Pero no, veis que no está precisamente en su mejor momento cuando el mercado está como está, ¿vale? Vamos a la parte positiva. Vamos a dejarnos de negativos. CFX, 20%. wow. ¿Veis? Toda esta caída, zona de. Fijaros que fue apoyo, apoyo, apoyo... Apoyo, resistencia, resistencia, resistencia... Nos fuimos al infierno... Y una vez que le hemos pasado y hemos hecho un apoyo en la zona... ¡Plas! Otra vez para arriba... O sea, técnicamente lo está haciendo muy, muy bien... Estaros muy atentos porque... Vuelvo a repetir lo mismo que dije cuando llegamos aquí... Que cualquier caída a esta zona otra vez... Vuelve a ser, en mi humilde opinión... Zona de compra STX... One, también 14%... Gala Games, otro 13%... Lead, 12, casi un 13%... Rose, jeje, otro 12, 78%... Muy bien... Muy bien, muy atentos a Rose, la línea de tendencia en la que estábamos, y muy atentos a este máximo relativo que tenemos aquí, ¿vale? que es una zona en la que bueno, podemos parar y venirnos otra vez a la línea de tendencia. Ya lo iremos viendo, dependiendo si el mercado sigue al alza, pues irá por ese máximo, eh, tal cual. Eh, irnos a por ese máximo, hombre, no es que sea mucho, pero es un 28% hacer bueno, quizás valga la pena. Eh, para mí vale más la pena ahora mismo tener paciencia y esperar otra vez otro toque a la línea de tendencia, ¿vale? Dependiendo del momento de mercado. Porque, ya os digo, creo que estoy un poco de vacaciones en ese aspecto y de vez en cuando hay que parar. ¿Que se me ha escapado algo arriba? No, no se me ha escapado, ya os digo yo que no. Eh, Filecoin, muy bien, eh, por igual, después de rebotar en la zona de soporte... Eh, Se ha ido al alza, este punto de pivote anterior Lo ha rebasado, con lo cual quiere decir Objetivo siguiente, lo tenemos arriba En los 8.9 aproximadamente ¿Vale? Eh, Phantom, cuartas de lo mismo, un 12% Tiene una muy buena gráfica Pasó el punto de pivote anterior Está justo en la zona de la siguiente línea verde Que tenemos aquí marcada con este cierre al máximo Está por encima En el momento que haya un cierre ahí, pues nos iremos a los 0.6 eh, Que ya sé que no es mucho Desde aquí hasta el 0.6 Es un 30%, pero bueno Oye, hay gente para los cuales un 30% es suficiente en un dos o tres días. Eh, Tezos también está bastante bien con un 12%. Y bueno, en general, Cílica también 10%. O sea, tremendo. Muy, muy, muy bien. Enhorabuena a los premiados. Espero que, bueno, pues eh, si por algún lado perdéis, por otro lado estéis ganando, tengáis un buen equilibrio de cartera. Y como digo siempre, vamos a terminar con Bitcoin. Chicos y chicas, 25.760. Vamos a verlo en rango de cuatro horas una pela pues roja, lo normal es que ahora vengamos a apoyarnos, vamos a poner, vamos a tirarlo ¿eh? a ver, si no luego se me olvida venga, estos cierres, toque toque, toque, resistencia tendríamos lo ideal, sería que ahora los apoyemos en esa zona de los 25.000 aproximadamente eh, en forma de bandera, en forma de lo que queramos, que no haya una caída demasiado brusca, porque claro pero es que tenemos un desgaste en 4 SRSI brutal, en una hora Pff, es, es, es que es, es, es tremendo. Y en diario, sin embargo, todavía vale tenemos ahí margen para llegar a la zona de 70. Entonces, bueno, pero claro, estas cosas nunca se sabe. Sí que es cierto que este canal mínimo, mínimo, mínimo lo hemos reventado. La zona de máximos, no hemos llegado a tocarla, pero vamos, más o menos ahí. Entonces, puede ser que mañana tengamos todavía una vela verde y toquemos para luego intentar caer, no lo sé, o a lo mejor caemos antes y luego ya la tocamos y, y hacemos una zona horizontal aquí y, y somos felices y como felices, eso lo iremos viendo, tenemos que ser muy flexibles, muy adaptativos en el trading y os invito a ver el vídeo de Hall, que está en otro canal, así que chicos y chicas, como dice, siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao, chao.